¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy y vamos a divertirnos un rato con Mario Mar Rabbit. Vamos directamente aquí al lado derecho, que es el, el que habíamos dicho en el vídeo anterior. Vamos a ver qué pasa. He invertido los puntos de habilidad en el Spark Dorado. ¿Sí, no? ¿Los, ¿Los he llegado a invertir? Sí, no. Tuve la intención, pero no sé si dije... Sí, sí, sí, los invertí. Para los puntos dorados... Para los Spark, ¿vale? Creo que es lo más interesante que, que puedo hacer Vamos para allá A ver Vamos a hacer un Agotamiento a este A estos dos, mejor dicho Y, y, y Vamos Ay, no puedo hacerle salpicadura Y atacarle yeah. ¡Qué rabia Este grandullón es el que más... Más por saco da. Bien, se va por fuera. Vamos a... Protegernos. Porque ese es el grandullón que nos llama. Pues con esta protección... ¿Y curarme? O debo matar a este... Creo que voy a matar a este para que no me mate. No me mates a Rabbit Luigi, tú. Uf, puede que haya. Bueno, puede ser. Vale, pues hago esto. Fuera. Y por si acaso hay esto, pues vamos a darle. Vale, no me llama ninguno más. Protección. Ay, ah, el grandullón este de hielo. Es el que... El que si le atacas... Te hace daño, ¿no? A ver. Uf, no sé qué hacer, ¿eh? Acelerón. Y si hago ataque... Debería curarme con este, pero tengo con... Con quien debo curarme es con Pitch, eso 100% seguro. A ver, vamos a hacer esto. ¡Alto de equipo! No, vamos a sacar a Eche de aquí, que no me dé esto. ¡Ja, Daño de salto, de salpicadura. Vamos a atacarle. Fuera de límites. Y... Me voy a curar. Aunque sea un 30%, vamos a curarnos. Y con este... 0%, es que no me interesa. El 0%, ¿dónde le puedo situar? Me acerco a él... Me voy a arriesgar. No le llega el acelerón. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Le tiro fuera. Puedo curarme. Espera, ¿puedo curarme? Le mato. Desde aquí le mato. Me quedo vendido. Robo salud y le mato. Perfecto. Es que este es el más pesado. Bueno, y este. Vale, falla. Este puede fallar. Ni, no falla. Este va por Edge. 207, me lo mata el grandullón. No me lo mata. Uf, pues vamos a hacerle acelerón al grandullón. Le mato. Tengo vuelta de curachón, ¿eh? No hay crítico. Pero se va para ahí abajo. Vale. Con este. No quiero. A ver, si lo meto por aquí, ¿puedo darle acelerón? Puedo darle acelerón. Es que no quiero golpearle porque este es de los que se mueve. Dejo ahí muy vendido. Versus el otro. Tío, porque tienes que rebotar todo el rato? Pesado. Vamos a este... a curar... Es que este que me lo mate... Me da igual, porque en verdad Tengo la... para revivir Con... Con Peach Así que No le voy a curar Ok, ya no lo puedo mover No le doy Vamos a darle a este Crítico 70 Y a esta sí que la voy a curar Vamos a curarla ¡Pum, pura, rum, pum, pum! Ay madre ¿Veis que bien me viene Esto La picha hay que curarla Pero vamos Recuperación de Spark Acelerón Que nos beneficia Le daño y le mato. A uno. No tengo acelerón... Para el Grandullón. Pero vamos a matar a este ya. Vamos a... Poner esto. Y... No le voy a atacar. Voy con este. Le hago el acelerón. Le hago el acelerón. Y le voy a atacar, pero para llevármelo. Activo esto. Que me golpee y me lo mate. Y no se queda cerca de Peach. Oh, con el movimiento Le daño dos veces 59 Solo me queda este por morir, eh Este lo voy a curar Este lo voy a curar Este lo voy a curar, este voy a curar Y me dejo de leches se acerca No, pitch no me la mates Buf No, pitch fuera de ahí Tengo que Ir a este A ver, si llego a esta A Edge, la vuelvo a curar No le he dado acelerón, soy bobo Sí, amigos, soy bobo. Vamos a hacer primero. Curar a este. Vamos con Edge a acercarnos. Con Peach. Protección. Y no la dejo aquí. La tiro para atrás. Es que este, va este es resistente al agua. Entonces me da igual el daño de salpicadura. No llego. 79. Se acerca. Vamos a alejarnos un poquito más. ¿Me interesa saltar con este? Pues sí, me voy a. Voy a saltar con Edge. Le hago el acelerón. Y estar matando todo el rato a Edge mmm, me da más o menos igual. Mientras sobrevivan el resto. Pues que aún le quedan mil y pico de vida. Voy a sufrir aquí, ¿eh? Me lo mata. Ah, no, que tengo la protección. Bien, ya no me queda otro ataque de protección. Me quedó el acelerón de este, pero... Nada. Vamos al turno. Le va a atacar a este. Tiene protección. Hombre, pues esto que acaba de pasar se agradece bastante. Voy a darle acelerón, puedo darle que venga para aquí, no le llego. Aquí No me ha beneficiado ese movimiento Para darle el acelerón La verdad Pero bueno Si puedo golpearle aunque sea Desde aquí A ver Me lo voy a acercar hasta Edge 51, pues bueno 51 Ahora le golpeo con Edge. Ataque vampiro. Por poco que sea que me recupero, pues bienvenido sea. Me lo separo de Rabbit Luigi, que va a ser a por el que vaya. Y ya le queda poco. Va a ser un... un, un este rápido... Eh, largo, perdón. Espera. Vamos a ser inteligentes. Vamos a darle acelerón. Activamos esto. Por pues si acaso, eh. Por pues si acaso. Me lo saco de aquí encima. Le saco 45 ahora en vez de 51. Con Edge. Tengo. Aluvión de espadas. Que le va a sacar poco. Y tengo ataque. Y ya le mato. Bravo. Sin. Sin llegar a. Bueno, sí, han muerto Edge y Rabbit Luigi en un ataque. Pero bueno. Tengo la. ...el Spark que revive... ...así que no hay queja ninguno... ...la verdad en este... ...en este... ...Premium 5... ...la verdad... ...vamos para acá... ...un poco raro ha sido eso... ...se ha quedado ahí un poco raro a Edge... ...tiene un, unos cuantos bugs... Eh, ...esto... ...a ver con Peach... ...cogemos esto... Esto de aquí... Bueno, no está mal. No está mal. Pudo haber sido peor. Vale, subimos de nivel. Nos recuperamos la vida al completo. Conseguimos un, prima... un prisma dorado. Un par de prismas de habilidad. Curación de 50%. Espectacular. Espectacular. A ver qué nos... Ahora ya toca el central. Sí o sí el central. Vale, sobrevive, sobrevive y nos vuelven a dar un prisma dorado. Así que, eh, aunque ya voy a tener todos a tope, porque solo tengo tres personajes. Pero bueno, espero que aún así el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos sean eh, más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo, no me falléis.